¡Muy buenas! En este vídeo vamos a ver cómo crear un MetaHuman utilizando la nueva herramienta Capturing Reality. El primer paso que tenemos que hacer es crear un vídeo. Tenemos que crear un vídeo con cuidado de no reírnos intentando no mover la cara que recoja toda la parte frontal pero también los laterales. Porque lo que queremos hacer para generar el MetaHuman es la máscara de la parte delantera. El vídeo puede durar un minuto o dos y no importa si pestañeamos o nos reímos en algún momento porque luego se puede arreglar. El siguiente paso será instalar la aplicación. Conectamos a capturingreality.com y vamos a ir a productos, eh, reality capture y vamos a eh, pulsar el botón de descarga. Veremos que tiene un coste, pero el coste es muy bajo, como ponía en la entrada de unos 40 céntimos por la generación de un vídeo completo. Entonces vamos a ir a pulsar el botón de descarga, download y si queremos estar informados pues podemos poner nuestro correo. Descargamos la aplicación y la instalación es sencilla, simplemente pulsar eh, siguiente, siguiente y se instalaría. Siguiente paso, ¿cómo importar el vídeo que hemos generado dentro de la aplicación? Pues dentro de la aplicación, esta sería la, la visión que tendríamos, vamos a workflow y decimos eh, vídeo secuencia en la parte de importar metadata. Y ahí buscamos nuestro vídeo que hemos grabado con nuestro móvil, un móvil cualquiera, y grabando despacito eh, pondré el enlace del, del vídeo original. Y lo que me va a hacer va a ser generarme saltos cada un segundo, como está aquí, o podemos ponerle cada 30 segundos, dependiendo de la duración del vídeo. Me va a generar un fotograma, un frame. Y ese es el, el, la clave principal de la importación de vídeo. Va a cargarme un vídeo y me lo va a cargar en frames. Y luego esto que estoy haciendo ahora podría deshacerlo porque lo importante son los frames. Y ahora después veremos cómo vamos a crear un nuevo proyecto solamente cargando las fotos que nos interesen. Entonces, esta primera parte del proceso es para cargar nuestro vídeo y convertirlo en imágenes. Entonces nos va a crear una carpeta. ¿Veis? Esto va a ser una carpeta con un montón de imágenes. Bueno, como lo había grabado eh, con el móvil en vertical, me salen giradas, pero vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Para ello, abro en mi PC la carpeta donde tenga mi vídeo. Vemos que se ha creado una subcarpeta que se llama Frames. Y entonces en esta subcarpeta yo voy a poder visualizar las imágenes. Lo primero que voy a hacer va a ser girarlas. Vamos a verla, que se vean los iconos. Vemos que están todas giradas a la izquierda. Pues en Windows hay una opción de, de girar. Lo ponemos para que sean más grandes. Y lo que voy a hacer va a ser selecciono todas las imágenes. Cuando terminen, cojo la primera y con mayúscula me voy a la última y ahora con el botón derecho le decimos que rote girar a la derecha y con esto todas las imágenes se van a girar el siguiente paso cuál va a ser cuando terminen de girarse todas las imágenes lo que vamos a hacer va a ser revisarlas uno a uno pues con cualquier aplicación por ejemplo con la misma de fotos que trae windows para eliminar las que no nos gusten porque salgamos con los ojos cerrados o porque es un, un momento de distracción de reírse. Yo eh, espero, os invito a que me digáis si cuando habéis hecho la grabación no se sé, os ha escapado alguna sonrisa porque es complicado. Entonces esa sería la, la parte de eliminación. Y lo que vamos a hacer después pues va a ser de nuevo crear un nuevo proyecto. Pero esta vez en lugar de importar un vídeo vamos a importar estas imágenes. Bueno, ya está esto terminando. Vamos a ver los pasos siguientes. Como decía, vamos a buscar algunas imágenes donde no hayamos salido bien. Podemos visualizarla, por ejemplo, con abrir con fotos. Y aquí buscaríamos la imagen que no nos interese que se quede guardada en mi caso sería esta en la que hay una sonrisa que me cambia la expresión de la cara, pues directamente miro cuál es la imagen y la elimino. Eliminar. Bueno, Pues hacemos ese mismo proceso con todas las fotos que queramos borrar. Una vez terminado, lo que vamos a hacer va a ser volver a la aplicación, pero esta vez vamos a cerrarla en archivo nuevo, vamos a abrir un nuevo proyecto y decimos que no queremos grabar el proyecto antiguo y vamos a crearlo, pero esta vez en lugar de video secuencia le vamos a decir importar eh, imágenes se nos abría la carpeta del proyecto, entramos en la carpeta de frames que es donde están todas las imágenes y las seleccionamos, se seleccionamos la primera con mayúscula la última foto y así seleccionaríamos todas las que queremos incluir, porque ya hemos hecho la eliminación de las que no nos interesaban y pulsamos el botón Abrir. Con esto se cargan todas las imágenes y a partir de ahora ya podemos empezar a trabajar. El paso siguiente cuál va a ser? Pues coger todas las imágenes, alinearlas para generar una nueva. Pues nos vamos al menú de alineación y pulsamos Alinear imágenes y entonces el sistema solo va a empezar a trabajar. Tarda un rato, aquí os lo muestro un poquito recortado unos 7 8 minutos dependiendo de la longitud que tuviera el vídeo y del número de, de imágenes que haya resultado. Y entonces cuando termina, pues ya nos va a generar nuestro primer modelo. entonces después de hacer alinear imágenes, esto es lo que vemos vemos que eh, aparece bueno, pues una imagen difuminada de la cara. Vemos el, las opciones de los menús que podemos cambiar las vistas. Tenemos tres elementos de vista y cada uno podemos poner en 2D o 3D. Y esos pequeños simbolitos que aparecen, esos puntitos, son las, las fotos que, que ayudan a generar esa imagen principal. Entonces podemos seleccionar cualquiera de ellas. Y en la derecha pues veríamos una previsualización de, de esa foto y se ve también desde qué posición está tomada. Pues con esto el paso actual para poder generar el modelo, vemos que si nos alejamos casi da la sensación de ver la, la imagen eh, con, con detalle. Y lo que tenemos que hacer es que esa caja grande que se ha generado hay que reducirla para que solamente ocupe el espacio de la, de la cara. Pero antes de eso vamos a guardar lo que ya hemos hecho hasta ahora para que el proyecto se vaya guardando poco a poco y no nos tengamos ningún problema. Para ello nos vamos al, arriba a la zona de menú, le decimos guardar como y le damos un nombre al proyecto. Bueno, este ya era mi tercer intento, le llamo por eso David3 y eh, pulsamos el botón guardar. Y una vez que está guardado el proyecto, ahora vamos a dedicar un pequeño tiempo a intentar Movernos, es decir, los movimientos son casi como siempre con el botón derecho, con el botón izquierdo, con mayúscula, controlar, eh, podíais jugar un poco. También se puede hacer que se active se desactive la visualización de, de las imágenes. Y eh, aquí como veis podemos girar la, el, el cubo, moverlo, hay que esto es un poco pesado, hasta que consigamos que el cubo esté exactamente dentro de lo que es la cara. Y recortamos por arriba, recortamos por abajo y todos los ajustes que nos hagan falta para conseguir reducir el, la zona de, de trabajo. Porque solo lo que esté dentro del cubo va a ser lo que se va a ir generando. Bueno, pues aquí os dejo un poquito dando vueltas. No es demasiado intuitivo el movimiento, a mí me costaba un poco conseguir centrarme, pero bueno, al final te hace un poco con, con él. Y aquí terminando, vemos que se selecciona... Solamente la parte de la cara, porque lo que nos vamos a quedar va a ser con el contorno principal. En un mes model vamos a crear el normal detail, que lo que va a hacer va a ser crearnos una reconstrucción inicial de la cara. Eso también tarda un poquito de tiempo, lo vemos hasta acelerado. Y vemos que aparece la cara con cierta rugosidad. Bueno, se da un parecido con mucha rugosidad y por la parte de atrás pues también aparecen elementos extraños que no nos interesan incluir entonces vamos a editarlo bueno, antes por ver dentro de la interfaz también tenemos que podemos ver eh, si seleccionamos uno de el número de imágenes con lo que se ha generado es decir este modelo se ha generado con 78 imágenes entonces si nos vamos a escena 3d en la, el menú de tour de herramientas pues vamos primero a simplificar el número de polígonos. Cuanto menos polígonos tenga, pues menos coste tendrá la generación y también será más fácil luego el movimiento. Entonces vamos a Tools, Simplificar, la herramienta de simplificación. Y ahí se pueden, bueno, en principio podemos hacer una reducción a 30.000 triángulos, que es la que viene por defecto. Y vamos a dejarlo así. Y vamos a pulsar el botón Simplificar en la parte de abajo. Este proceso es algo más rápido que las anteriores y ahora que hayamos reducido el número de polígonos, lo que vamos a hacer va a ser eliminar todas las partes que no nos interesan. Para el MetaHuman, lo único que nos interesa es la zona de la cara. No nos interesan ni las ojeras, perdón, ni las orejas, ni, ni el pelo, ni nada. Todo eso se elimina. Entonces vamos a coger y, igual intentamos acercarnos a la imagen, la, la vamos girando y vamos con la herramienta Dentro de Tours hay una herramienta que es la de lazo, lazo, que vamos a poder ir haciendo eliminaciones de zona. Entonces pulsamos ahí en la herramienta lazo y vamos a ir pinchando. Nos permite pinchar en una zona y vamos haciendo triángulos. Y así vamos seleccionando todo lo que queremos eliminar. Queremos quitar toda la parte de, de atrás, incluso la parte de, de abajo de la cara. Ahí vamos avanzando, vamos girando y cuando queramos quitar una parte, pulsamos filtrar selección. Fijaros que aquí me deja un trocito de, de la patilla, aunque luego ando luego se vea, y eso me va a generar que luego el Metayuman que, que se genera al final tiene un pequeño problemilla con la oreja derecha. La oreja derecha parece parece un extraterrestre, parece el Capitán Spock pero entonces la, la solución que tendría que haber hecho es intentar que no cogiera nada de ni de la patilla ni de la oreja. Vale, ¿Veis? si se nos va un poco, pues con, con la mayúscula pues hacemos la opción negativa y, y al final pues vamos eliminando parte. Veis, a veces un poco lo que ya había puesto me lo vuelve a eliminar de nuevo. Y entonces bueno, pero podemos si queréis para ir quitándonos y dándole cada vez que tengáis algo seguro con filtrar selección el, en herramienta filtrar selección muy bien ya así está casi bien pues pulsamos el botón para quitar todo lo que está en naranja entonces no tarda mucho y ahora ya nos ha generado la máscara ¿veis? con la parte de la cara una parte bastante completa también en la primera vez que lo genere eh, el, quité mucho de las mejillas y entonces salió la cara bastante más gorda de, de mi cara entonces por eso en esta segunda tuve el problema de la, la patilla. es decir, tenéis que hacer varias pruebas para ver cuál de ellas queda mejor una vez hecho esto pulsamos de nuevo el botón simplificar y nos puede decir que hay algún fallo de la topología pero en el vídeo original de Capturing Reality eh, nos dicen que no hay problema entonces pulsamos aceptar y se hace de nuevo la simplificación y con esto ya nos estamos acercando. La cara esa todavía no se parece mucho a la original, con, con muchas manchitas. Pero ahora vamos a ver que en los siguientes pasos vamos a conseguir dar un avance eh, muy interesante. Vamos, por ejemplo, a suavizarla. Primero sería utilizando la herramienta de, de smooth con los valores por defecto. Pulsamos Smoothing y vemos que ya todos esos granitos que había se, se eliminan. Y esto ya se nos queda casi listo para darle las texturas que queremos ahora es ponerle eh, los colores originales, pues nos vamos al mes model, al menú mes model, y le decimos texture, y aquí es donde empieza la magia, ya donde ya esa imagen que parece tan fea eh, cuando termine la operación de, de textura, de generación de textura, vemos que bueno, sigue siendo feo porque soy yo, pero es muy muy parecido a la foto real la foto real que se mantiene ahí con la previsualización vemos que tiene un nivel de detalle bastante bueno veis que ya es un modelo 3D y este modelo 3D cuando lo exportemos podrá incluirse en cualquier eh, aplicación que, que admita los ficheros de tipo OBJ de, de este estándar ¿no? entonces el paso es vamos a exportarlo ya tenemos el diseño hecho ya lo hemos recortado bien y entonces ahora vamos a exportarlo. Ponemos bueno, al menú de mesh model y en, para, en el menú de exportar eh, pulsamos en el modelo denso, dense mesh model y esto nos va a dar para que abramos una seleccionemos nuestro disco duro un fichero .obj y aquí le ahí el nombre y este va a ser el fichero que importaremos en Unreal o en cualquier otra herramienta. Entonces le ponemos el nombre, pulsamos guardar y ahora es cuando viene la parte del coste. Fijaros que todo esto nos dice ahí que cuesta 41 céntimos. Es decir, el, el, este modelo 3D que hubiese sido carísimo hacerlo con las herramientas tradicionales de, de captura. Si tuviéramos que haber comprado un sistema láser para generar el modelo 3D, pues solo por 40 céntimos la verdad es que está muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos para poder pagarlo sin problema? pues necesitamos irnos a, a la cuenta. Vamos ahora a pasar a la página web y en la web vamos a tener la una cuenta donde tendremos un crédito y el crédito, pues como hemos visto al principio del vídeo, no tiene un coste demasiado alto, es decir, por por 10 euros sería lo mínimo que compraría, pero para, con 10 euros a 40 céntimos te salen un montón de modelos que puedes hacer. Entonces vamos a entrar en la página, nos conectamos en la página de Capturing Reality con el login nuestro de, de Unreal y os voy a enseñar pues lo que yo tengo. Veis, pone el balance actual es de 3.473 créditos. Ahí eh, aparecen los invoices, la, lo que son las la facturas. Yo he hecho una compra de, de 10 euros y ahora lo que vamos a hacer va a ser generar nuestro PIN. Bueno, si miramos en el tema de factura, ahí hay una factura de, de, bueno, son 10 euros más más lo, algún tipo de impuesto. y y eso ya me permite pues, generar mucha imagen. Ahora, ¿cómo hago para relacionar eso que estoy exportando con mi, con mi saldo? Pues tengo que hacer un PIN. Entonces, bueno, si no lo tuviese dinero, pues habría tendría que comprar aquí en el menú Buy, Comprar. Y veis, como decía, 10 dólares sería la mínima cantidad. Entonces ya si nos vamos a, al My ping, y ahora creamos un PIN que le damos la duración que queramos. Eh, por ejemplo, si queremos hacer varias imágenes durante dos o tres días, pues le damos que sea válido durante dos o tres días. Yo voy a poner uno aquí con los datos de la aplicación. Por ejemplo, capturing y la fecha el 15 del 10. Le tenemos que poner un nombre al pin y le tenemos que indicar la fecha de caducidad. Por ejemplo, uno con una caducidad de un día. Ahí está el día 16. Y una vez que lo tenemos listo, pulsamos el botón crear pin. Lo copiamos. Abajo nos aparece la lista de los PIN activos. Y entonces ahora volvemos a la aplicación y simplemente pegamos ese pin que acabamos de generar. Pulsamos confirmar el pago. Y de forma inmediata, bueno, pues nos sale la opción de, eh, hay que mirar que se generen bien toda la parte de, de texturas, simplemente confirmarlo, con los valores por efecto es suficiente. Pulsamos OK y ya se exporta de forma inmediata el fichero BJ. Y ese fichero BJ va a ser con el que vamos a poder trabajar. Fijaros la potencia que tiene esto, no solamente para capturar las caras de una persona, sino que vamos a poder capturar cualquier objeto que tengamos y moderarlo en 3D de una forma eh, muy rápida. Bueno, pues ya tenemos localizado nuestro fichero bj, que será el que tengamos que importar en Unreal. El paso siguiente será, si no tenemos instalado en Unreal el plugin de MetaHuman, pues será instalarlo. Eso está disponible de forma gratuita en la, en la tienda de, de Peak Games, donde también os podréis descargar mi DBV Plataforma Universal, que pondré un enlace arriba. Y entonces de MetaHuman tenemos distintas opciones distintos objetos, pero el que nos interesa es el, el, el pluming plugin de MetaHuman. buscamos seguimos buscando con la opción MetaHuman. Me aparecen distintos elementos y veis el segundo que pone plugin MetaHuman plugin. Entonces lo abrimos. Y esto requiere una instalación, solamente una por cada versión de Unreal que tengamos en el equipo. Por ejemplo, si estamos trabajando con el Unreal 5.1 o con el 5.0 o 5.0.3, pues tendremos que instalarlo para esa versión. Pero ya una vez que lo hemos instalado para una versión, podemos usarlo en todos los proyectos que queramos. Entonces si hacemos clic aquí. Veis, le decimos instalar en el motor y se hace la instalación solamente un, una vez por, por cada motor que tengamos. porque Como sabéis, podemos tener varias versiones de Unreal instalado en el equipo. Deberíamos verificar que se ha hecho correctamente la instalación. Para ello vamos a Biblioteca y en la versión que tengamos, buscamos en complemento instalado y nos debería aparecer el MetaYuma Plugin. Y también es importante el Quixel Bridge, que supongo que ya lo tenéis para insertar cualquier tipo de objeto, porque va a ser también el, el punto de conexión con la web de MetaHuman. entonces hay que tener el bridge instalado y con el usuario activo y decir que lo haya identificado para que lo que vamos a hacer a partir de ahora funcione bien con el paso siguiente abro cualquier proyecto mío de enriar 5 y le voy a activar el plugin me voy a la opción de, del menú de edición plugin y aquí voy a buscar el plugin de MetaHuman y vamos a activarlo. Por defecto no aparecería. Bueno, si lo acabamos de instalar no aparecería. Ya está disponible, es decir, esto nos va a permitir hacer la, los pasos que vamos a ver ahora. Entonces el primer paso va a ser importar nuestro eh, fichero, nuestro objeto. Para ello nos vamos al, al gestor de contenido y le vamos a dar import. Y aquí tenía alguna versión anterior. Pulsamos import y buscamos el archivo. Recordad el archivo era el que tenía extensión .bj. Lo seleccionamos y pulsamos abrir. Vemos en la carpeta, no se ve el contenido, pero ahí está todos los datos del modelo. Bien, para importación también dejamos los valores por defecto. Y seleccionamos importar todo. Da un par de fallos, pero en principio dicen que eso tampoco pasa nada al importar el, el modelo. Por lo tanto, ya lo tenemos. Vamos a buscarlo. Yo había guardado una carpeta que se llama meta human y veis que aparece ahí con, con asterisco porque acaba de entrar. Entonces podemos guardarlo. A ver si se guarda bien en guardar todo. Decimos que sí, que se guarde todo lo seleccionado. Creo que ya se actualiza el proyecto. Y ahora pues ya sí podemos, si quisiéramos, simplemente como algo decorativo, podríamos arrastrarlo dentro de cualquier escena. No es el objetivo, no es para lo que lo hemos hecho, pero veis que podía estar ahí, podríamos cambiar el tamaño, ponerlo más grande, más pequeño, pegarlo a una pared o pensar que no fuera un trozo de cara, sino que fuese por ejemplo algún objeto, una taza, un móvil, un ratón que hubiéramos diseñado. Como veis se ve, se ve bastante bien. Pero ese no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era crear un MetaHuman a partir de esa cara. Entonces lo eliminamos y nos vamos a ir a la carpeta que hemos creado MetaHuman. Bueno, podéis llamarle como queráis. Y dentro de esa carpeta vamos a añadir con add, añadir un nuevo MetaHuman, MetaHuman Identity. Esto solo aparece si hemos instalado correctamente el plugin. Y este elemento, pues vamos a, ir a cambiarle el nombre, es el que aparece marcado en azul, y voy a llamarle, pues, David 3, por ejemplo, subrayado Metayuma, que va a ser el nombre con el que luego aparece en la aplicación de Metayuma, como veréis más, más tarde. Entonces hago doble clic y empiezo aquí a editar. Vamos a colocarlo en, en el centro. Veis, ahí es una operación de login. No pregunta nada, pero parece que ha ido bien. Y para eso es lo que os recomendaba que tuvieseis abierto el Bridge. No sé si es porque ahora después veremos algunos problemas que pueden aparecer. Veis, estoy abriendo Bridge. Y me identifico. Y cuando esté identificado en Bridge nos permite dentro del equipo ver los Metayoman que tengamos, los que se han creado. También da la opción ahí de actualizar el, el plugin. Deberíamos intentar tenerlo siempre actualizado. Entonces, por ejemplo, aquí yo, bueno, no voy a contar qué es Bridge porque se supone que. Que lo sabéis para poder insertar muchos elementos. Pero uno de los que tiene son los metayuman. Y aquí puedo ver la lista de mis metayuman generados. Estos son todos los que he ido generando a lo largo del tiempo. El de abajo a la izquierda era una primera versión antes de que existiera esto. El segundo es el David gordito ese. <risa> y, y el nuevo pues lo generaremos ahora. Entonces lo que hago es a este metayuman vamos a tener que asociarle el, el la cara. Entonces vamos a ver cómo hacer ese paso. Entonces decimos componentes desde un mes y en el mes seleccionamos nuestro modelo ahí está y vemos que ya no, no ha cargado esa cara a ver, aquí igual jugando con el, con el movimiento vemos que se ve un poco raro pero porque está iluminado si quitamos la iluminación ya si sí se vuelve a ver eh, bien con el formato original entonces esto la barra de arriba es casi como un paso a paso de las distintas acciones que podemos ir eh, generando. Para ir al paso siguiente tenemos que pulsar en Neutral Post y Promote Frame. Y después Track Active Frame. Y entonces eso nos va a visualizar el estado de la cara y de los ojos, por si hubiese algún fallo para que, para que podamos ajustarlo. Con la rueda del ratón podríamos acercarnos y mover los puntos como nosotros queramos. La verdad es que como lo genera está bastante bien. Entonces, con esto, el paso siguiente ya va a ser asociarle una identidad. Como hemos visto en la parte del cuerpo y en la parte de la cara, donde son las expresiones de boca y ojos, pues nos va a generar un, un metayuma. Y para eso sería pulsar sobre el siguiente botón. Cuando terminemos aquí de perfilar un poquito los labios. Pero bueno, podemos haberlo dejado también casi como estaba. Muy bien. Ahí lo último detalle. Vemos que a la derecha, aunque sea pequeñito, podemos cambiar todo, incluso las orejas eh, que no se ven aquí. Podríamos girarnos y ponerle distintos tamaños. Entonces con esto pulsamos ya en la opción de generar el MetaHuman. Y entonces ahora ya si está disponible el botón B, en cuanto esto termine, veis está ahí en la parte de la izquierda generando la, la identidad asociada. Y entonces ahora tenemos en la parte A la captura de la cara y si pulsamos en B, lo que tenemos es el MetaHuman que se ha generado a partir de esa cara. Como vemos, bueno, si ahora después se quita la parte verde, eh, se parece bastante a la cara original. Si cambiamos de frame y vamos al frame 0, pues vemos cómo queda. Y está muy bien el, el modelo. Para que veáis lo que os comentaba antes, en la oreja, me ha dejado la oreja regular. Y eso es, veis la otra oreja, si sí está bien. Y la ha dejado mal por eso que decía, porque en el diseño aparecía un poco de la patilla y no sé qué interpretación habrá hecho que, que no la no la ha dejado separada bien. Entonces, bueno, habría que hacerlo de nuevo, recortando un poquito más. No hay que hacerlo todo completo de nuevo, sino volver a la última versión y quitar ese trocito de patilla. Lo haré más adelante. Pues con esto, el paso último sería el de Mestume Pulsando el botón y MetaHuman, veis esto es lo que decía antes. Podía pasar alguna vez un error de que no se puede conectar con el servicio y hay muchos comentarios en los foros sobre este tema. Pero eh, si lo intentáis pues, varias veces o si lo intentáis cambiando de hora, una hora en las que no haya mucho, mucha gente intentando generar el MetaHuman al mismo tiempo, pues probablemente os funcione. A mí me ha funcionado después de un día, porque por la noche cuando estuve haciéndolo no conseguí que fuera la primera. Entonces ya para ver la solución final, abrimos la página web de MetaHuman. Como sabéis, tarda un poquito en cargar. Y cuando se cargue ya aparecerán nuestros MetaHuman para poder ver cómo queda. Bien, ya se ha cargado. Aquí podemos ver a, a mi chatbot, Victoria la Malagueña, cuando se hizo 3D. Y ahora vemos que ahí aparece el David 3 MetaHuman que acaba de cargarse. Entonces cuando yo pulse sobre, sobre él... Empezará la carga y será la primera vez que, que lo veamos. ¿Ve? En principio no aparece con el modelo anterior. Es cierto que así casi se parece más a mí que cuando se genera de nuevo. Cuando se genera finalmente con las texturas, con la orejita, pobrecito, que, que mala suerte tuvo con la oreja. Y vamos a, vamos a editarlo. Entonces nos vamos a la, al botón que pone editar selección y vamos a poder ver qué hacemos con él. Entonces ahora ya la última fase que es personalizando el Metayuma. Aquí pues podéis divertiros bastante con todo lo que nos permite esta operación. Tenemos un montón de, de opciones de menú, hay como cinco por defecto, que podemos pulsarlo para ver cómo eh, se ajustan y los cambios que hace. ¿Veis? Eh, hay una cosa muy curiosa. ¿no? Bueno, Si ya habéis visto el MetaHuman, estos son los mismos para, para todo. Lo interesante es la adaptación que hace con el modelo que se acaba de añadir. Para que veáis, aparte de lo que está predefinido, cuando yo pincho en alguno de esos cinco elementos, si pulsamos en los tres puntitos, ahí nos pone cada sorpresa normal, notan todas las distintas opciones que hay pues de gestos, gestos faciales, de miedo, de rabia, de feliz. Estos son gestos estáticos, una felicidad un poco rara. Poses de cuerpo. Artística, emocional. Un poquito exagerado, de moda, el supermodelo. Pero estos son todos estáticos. Entonces, el siguiente, hay deportista, el siguiente de animaciones con expresiones. Donde es parecido al otro, pero no es un movimiento estático. Cara de felicidad, cara de tristeza. Pobrecito de miedo y luego eh, bucles técnicos que son los que se dejan por, por ejemplo si estamos haciendo modificaciones en la cara como hace una combinación de todo o de cuerpo que es el, el que sale haciendo baile. Bueno, pues vamos a adaptarlo un poquito. Por ejemplo, lo primero es la piel. Eh, la pena es que cuando lo ponga la textura ya no se puede volver, por lo menos no se volverá a este estado inicial. Entonces vamos a asignarle un color de piel y y ahí la piel es entre piel y textura. Ahí los dos valores me permiten cambiar el, el color. Vemos que aparece con pecas. Pues bueno, eso se puede ahora modificar. Entonces buscamos aquí un, un color de piel que nos satisfaga. Y cuando ya lo tenemos, pues cambiamos el resto de los elementos. Por ejemplo, las pecas. Pues yo no me gusta que mi muñeco tenga pecas. Entonces quitamos las pecas y podríamos también cambiar algún tipo de detalle. Los ojos. Vamos a intentar ajustarle los ojos que se parezcan más a los míos. Bueno, para eso vamos a coger la, la imagen de original. Vamos a ver si localiza alguna imagen. Y entonces vamos a intentar que se parezca un poco. Vamos a tomar la imagen como referencia. Ahí tenemos. Esta es la imagen. Eh, podemos hacer los ajustes de, del pelo. Vemos en los pelos que... Eh, hay cosas muy curiosa, así como podría gustarme de tener a mí el pelo, el, el pelo afro. Veis que movimiento muy interesante. El pelo corto, eh, con un flequillo. Eh, podemos verlo también con el pelo largo. Era muy masculino. Y bueno, ahí se puede jugar bastante. ¿no? Entonces ya depende de lo que queramos hacer con nuestro, con nuestro muñeco. Eh, todo esto con animaciones, como veis, con el movimiento del pelo y todo. ¿no? Y bueno, vamos a buscar algo que se parezca más a mí. Yo tengo un poco pelo, que el que he más cercano es este, el del pelo corto con entrada. Y luego también, como veis, en la parte de color, le podemos cambiar el color para que se parezca más a, al color que tenemos. Aquí se mueve y salvo mi oreja, pues el resto es bastante, eh, bastante real. La verdad es que está muy bien conseguido. Y ya para terminar, que nos ha salido el vídeo muy largo, pues hay que poner un poquito de, de ropa. Me eh, parece musculoso, pero nos vamos a ir. Bueno, también se le podían retocar las cejas, pestañas, que hay que tocar un poquito de todo. Y vamos a ver la parte de ropa. Entonces, en constitución, veis aquí, como decía, podemos de nuevo editarlo. En el original habíamos puesto como talla media. Eh, veis que se puede poner también más gordito. O más delgado, muy delgado. También se puede cambiar la escala de la cabeza, que sea más o menos cabezón. Y en la parte de arriba, pues podemos elegir una ropa. Bueno, voy a cambiar la estatura a alto. Ahí, alto musculoso. Más como gustaría ser, que como se desea, ¿no? <risa> Y luego en la parte de arriba pues vamos a ponerle una camisa y unos pantalones en la parte de abajo. Bueno, esto no da muchas opciones de, de ropa, pero sí es cierto que se puede diseñar eh, trajes fuera de, de aquí. Y tenemos pues bueno un pantalón con un color azul más menos chillón. Y ya lo último que nos falta para terminar sería ponerle unos zapatos. Entonces nos vamos al apartado de calzado y seleccionamos entre las distintas opciones. Bueno, ahí en la parte derecha no he hablado nunca, pero tenemos en función del botón que, que pulse el 1, 2, 3, 4, pues vamos cambiando la visión de la cámara. Bueno, lo único que hay más parecido a unos zapatos son estos que ponen con un color negro, un color azul y con estos pues ya estaría nuestro metahuman Human perfecto para hacerse un bailecito. Y, y con este bailecito pues nos despedimos. bueno pues espero que, que haya gustado el, el vídeo, que si os gusta que haga más vídeos, pues podéis plantearme sobre qué temas queréis que continúe y suscribiros y pulsar la campanita para informaros cada vez que llegue un vídeo. Y bueno, enhorabuena por haber aguantado casi 34 minutos de, de vídeo. Venga, hasta la próxima. Os dejo con el bailarín.